Pregunta, doña María Isabel Mora. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Tras las duras declaraciones por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que calificó la actuación de la policía judicial de la Guardia Civil como una serie de juicios de valor, pero que no tienen una trascendencia jurídica y que al día siguiente reforzó asegurando que la misma unidad, la UCO, cometía errores sembrando la sospecha sobre el cuerpo judicial de la Guardia Civil, ¿cómo piensa el Gobierno defender la honorabilidad de la UCO y de la Guardia Civil? ante las acusaciones vertidas desde la presidencia de una comunidad autónoma. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Señora Mora, con todo el respeto que merece su señoría, he de decirle que no sé muy bien a qué acusación se refiere. Ha hecho usted una manipulación de las expresiones que utilizó la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid tenga muy clara que la honorabilidad de la Guardia Civil no está en entredicho y, por tanto, como le avalan 173 años de servicio público, así como la profesionalidad y el compromiso de las mujeres y hombres que sirven a España bajo ese uniforme, no necesitan ningún tipo de defensa. Se defienden solo, pero la mejor manera que tiene el Gobierno del presidente Rajoy de defender a la Guardia Civil es hacer lo que hace este Gobierno, Dejarla trabajar con independencia y con libertad, porque creemos en la separación de poderes y porque defendemos el Estado de Derecho. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Mora. Señor ministro, eh, no sé muy bien de qué me habla porque esas informaciones estaban en grabaciones y después salieron cinco asociaciones de la Guardia Civil pidiendo precisamente el respeto. Así que algo, desde luego, pedirá no solo defenderse a sí mismo. Lo que le pregunto a usted es, usted que es ministro del Interior, usted que es parte del Gobierno, qué medidas ha tomado para defender eh, precisamente la honorabilidad de la Guardia Civil de la UCO, la lucha contra la corrupción en su trabajo. Y después de estas declaraciones de la señora Cifuente, usted en concreto, no sé qué medidas ha tomado, pero al día siguiente salió en la radio, no precisamente defendiendo el trabajo de la UCO, sino defendiendo a la señora Cifuente. La responsabilidad además de las altas instancias del Estado. Es decir, la presidenta de una comunidad autónoma, además, no es la misma que la de cualquier ciudadano. Obviamente, se ha de exigir bastante más que la de cualquier ciudadano. Entre otras cosas porque representa a la totalidad de los ciudadanos, tiene un mandato representativo. Y estas manifestaciones son un ataque, precisamente, a la lucha contra la corrupción, son un ataque a la separación de poderes, son un ataque a las instituciones públicas. Y aquí no pasa nada, porque, desde luego, entiende que no ha pasado nada y que ya la Guardia Civil se defenderá sola, como usted bien ha manifestado, y además no es la primera vez porque estamos cada vez más acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación cómo, cuando se hacen investigaciones, sobre todo de corrupción, al Partido Popular, se incide y se lamina la separación de poderes. Por ejemplo, se acosa al Poder Judicial cuando les investigan. El PP presionó al juez Bermúdez, eso lo leímos en la prensa, para que no interrogara a Bárcena, o el reprobado ministro de Justicia, catalán pues presionó a Consuelo Madrigal precisamente cuando era fiscal general del Estado para que nombrara a su conveniencia varios eh, fiscales o altos cargos de su ministerio reciben a imputados por corrupción en su despacho, a los que además se les filtra investigaciones contra, contra él y no se sabe quién se las filtra. Señor ministro del Interior, usted es el responsable, usted tiene responsabilidad para defender la separación de poderes y no lo ha hecho. Se ha puesto en duda la credibilidad de la unidad. La investigación de lucha contra la corrupción de, de la UCO y usted no ha hecho nada. Usted es el que está en duda, porque ha defendido un interés particular, el interés de su partido en vez del interés general. Señor ministro, si usted continúa en esta línea, va a dejar tan desacreditado el Ministerio del Interior como dejó el Ayuntamiento de Sevilla con su gestión, que puso en tres barrios de Sevilla entre los diez barrios más pobres de toda España. Señor ministro, le invito a que rectifique. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Ha manipulado usted las declaraciones de la presidenta de la comunidad autónoma y ahora manipula también las mías, porque, en modo alguno, a ver dónde me dice usted que yo he criticado a la UCO en cualquier momento. Mire, desde luego, la Guardia Civil, insisto, no necesita a nadie que la defienda, pero si tuviera la necesidad de que alguien la defendiera, su grupo no es el más adecuado, señora Mora. Para hacerlo, le recuerdo que ustedes son los que llaman víctimas a quienes agredieron salvajemente a los guardias civiles en Alsasua. Eso es así. Ustedes, señora Mora, son los que califican como pelea de bar lo que fue un salvaje atentado. Ustedes. Mire, ustedes son los que reciben a los familiares de los agresores mientras no tienen ni una sola palabra de aliento para las familias de las víctimas. Ni una. Y ustedes son, ustedes son, ustedes son los que no aceptaron que una calle de Madrid recordara a los guardias civiles que habían fallecido en acto de servicio, ustedes. A ustedes lo que les pasa es que con, con tanto debate interno que tienen no saben si están o en la calle o en las instituciones. Desde luego creo que no saben dónde están. Lo que no pueden hacer, señora Mora, ríase, pero no lo pueden hacer, es insultar a la Guardia Civil aplaudiendo a quienes les agreden y ahora vienen aquí y dicen que los defienden. No, ¿a quién quieren engañar? Ustedes lo que no pueden es querer derogar la ley de seguridad ciudadana, que ustedes la califican de una brutal agresión cuando la Guardia Civil dice que es la que le garantiza la protección de su propia seguridad. No pueden acusar de injerencia como nos acaban de acusar ahora mismo, señora Mora, y luego exigir a la Audiencia Nacional en un comunicado que no juzgue a los agresores de Alsasua por un delito de terrorismo. A eso que se le llama, señora Mora, no pueden ustedes justificar escrache y acoso violento porque respetan la libertad de expresión, según ustedes, y luego no permiten que una persona pueda dar su opinión, señora Mora. Le voy a leer textualmente para terminar lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo defiendo a la Guardia Civil y lo seguiré haciendo porque creo que, como la policía, es un pilar del Estado de Derecho. Eso no quita para que se puedan cometer errores. Respeto el informe de la UCO, pero no estoy de acuerdo con él. ¿Dónde están las acusaciones, señora Mora? Está usted tergiversando las afirmaciones, las ha manipulado. Y lo que le digo, ¿dónde está la falta de respeto a la UCO y a la Guardia Civil? En su mente y en su grupo, porque no la defienden nunca, sino que la han dejado a los pies de los caballos en muchas ocasiones. Muchas gracias, señor Ministro. Pregunta don Bernardo McKernley en